que hagamos, porque cada uno de nosotros ¿cómo observamos? ¿todos observamos lo mismo? No. a ver, empiezo con una pregunta ¿es lo mismo mirar que observar? No. todos podemos mirar ese, esa televisión o ese computador sí. pero si yo no tengo distinciones ¿lo puedo calibrar en la computadora? ¿puedo programar? ¿puedo editar? ¿puedo navegar hasta dónde? ¿puedo hackear algo? entonces ahí aparece algo que se llama observar y observar es un fenómeno... A ver si se animan a tirar alguna alguna idea. Mirar es un fenómeno... ¿Un, un fenómeno qué? Mirar es un fenómeno biológico, ¿verdad? Claro. Y observar... Analizar... analizar interpretar, percibir, bueno, ahí aparece algo que tiene que ver con el coaching, que tiene que ver con las distinciones. Las distinciones son lingüísticas. Si yo no tengo dentro de mi cabeza ciertas distinciones, conversaciones, llamadas en el mundo conocimiento, no puedo intervenir. ¿Por qué? Porque no puedo observar aquello que no tengo capacidad para qué? para nombrar. Mi hijo nació sordo, por ejemplo, nosotros le poníamos un espejo delante de la carita y él en vez de verse en el espejo y, y llamarle la atención, ¿qué hacía? Corría a la cara porque quería ver a dónde, detrás del espejo, porque no tenía la conversación espejo. ¿Qué pasa si en tu cabeza no está la conversación riqueza? ¿O no está la conversación empresa? ¿O no está la conversación amor? Cuando no está la conversación, felicidad. ¿Cómo hago para ver, observar, encontrar, descubrir afuera lo que no vive a dónde, Adentro. Adentro. Que específicamente, ontológicamente, ¿dónde debería vivir, líderes? ¿En él? Sí. Más que en el ser y en el lenguaje. Fíjense, a ver, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos conversando, ¿sí o no? Entonces, si estamos conversando, ¿el ser humano qué sería? ontológicamente hablando síganme con la idea si estamos conversando los seres humanos ¿qué seríamos? ¿una qué? una conversación puede ser una conversación de plenitud una conversación de felicidad una conversación de éxito puede ser una conversación de dependencia de escasez de miseria de crisis ¿conocen gente que está siempre conversando como víctima? ¿sí? pregunto a la sala una persona que conversa desde la escasez ¿cómo estás? y como una víctima ¿Puede producir un resultado extraordinario? No, no. ¿Ven que empieza a haber un, una relación? Atención acá. Empieza a haber una relación entre lo que hablamos con lo que nosotros, que Vemos y con lo que nosotros, que Logramos. Entonces, yo quiero lograr algo, primero, ¿dónde lo tengo que poner? En el lenguaje. Escribirlo, si quieren, en mi mente. Puedo escribir esa bendición en mi mente, pero lo tengo que lenguajear, lo tengo que hablar, lo tengo que soltar. Ese acto del habla que crea la realidad, líderes, ¿cómo se llama? Declaración. Digan conmigo, declaración. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración y una afirmación? Por ejemplo, ¿esto qué es? Una cámara, ¿sí? Fotográfica y que también sirve para grabar. Esto es una afirmación. Porque en el contexto nuestro entendemos que esto es una, una cámara. Si esto lo llevamos al África, a Kenia, y agarramos a un grupo de Kenia y le preguntamos esto qué es, difícilmente nos digan que es una cámara fotográfica, que sirve para filmar. ¿Por qué? Porque no tienen la ¿qué? la distinción. ¿De qué color, Willy, ¿de qué color es esto? rojo, ¿por qué? porque vos tenés la distinción colores entonces la distinción colores te permite ver el rojo si vos no tenés la distinción como empresario para generar negocios, oportunidades, ideas pues difícilmente vaya a aparecer entonces, atención acá una persona que está cumpliendo una función laboral de 8, 10, 12 horas, que no está ni mal ni bien pero está en conversaciones que solamente describen la realidad mirando el reloj para ver cuándo se va a la casa le están pagando 10 dólares por día se siente insatisfecho no está completo, no encontró la razón de ser en la vida y está todo el día yendo de la casa al trabajo cuando llega a la casa mira la televisión y al otro día vuelve, vuelve al trabajo pregunto, ¿estará ensanchando el observador? no ¿ven? ahora una persona que independientemente de donde esté trabajando, se está nutriendo está buscando, está profundizando sale de la zona de qué? de confort, la zona conocida se empieza a exponer pues esa persona empieza a recibir un impacto de otros líderes de nuevas cosas y entonces va a empezar a tener un observador un poquito más que? más amplio, más afilado va a empezar a ver oportunidades donde otros quizá simplemente no las ven entonces vamos a estar hoy este es un aula la que tiene que ver con las conversaciones y fíjese que conversar viene de la palabra conversus o sea vos sos lo que sos, te convertiste en la persona que te convertiste ni más ni menos porque conversaste como conversaste si hubieses nacido en otra familia, en otro país, en otra época serías un ser distinto Humanos somos todos, el envase que tenemos, el hardware, somos todos, como venimos, diferentes pero somos más o menos parecidos, pero hay una gran diferencia en el software, ¿sí o no? Ese software fue, ¿qué? Programado, diseñado, a veces de manera automática y a veces, y a veces de manera, ¿qué? Voluntaria. Pregunto, de esta sala, ¿quién está de manera voluntaria, presente y atento, eligiendo qué información le va a poner a su, ¿qué? A su computador. A ver, ¿todos estamos de acuerdo que acá tenemos una, una, una tremenda computadora, sí o no? Sí, sí. Bien. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que fue quizá programada no de la mejor manera? Sí. Y esa no mejor manera nos quitó un poco de qué? Adelante, ¿qué tal? Nos quitó un poco de paz, de felicidad, de armonía, incluso de éxito, ¿sí? De bienestar. Entonces, ¿qué hay que hacer desde el coaching ontológico? Entramos, reprogramamos por medio del... Lenguaje. Exacto, por medio del lenguaje. del lenguaje. Es importante porque ustedes están en un aula de coaching ontológico. La ontología es el estudio del ser a través del lenguaje. Entonces yo quiero que las cosas cambien. ¿Qué creen que es lo primero que hay que cambiar? Lenguaje. El lenguaje. ¿Por qué? Atención acá. Porque los seres humanos no hablamos solamente de lo que vemos. Vemos lo que somos capaces de qué de hablar. Y acá acabamos de compartir una distinción importante. Los seres humanos vemos lo que somos capaces de hablar. Entonces, ¿qué hay que hacer, líderes? Hablar de cosas que todavía no, ¿qué? no vemos. ¿Qué te gustaría que aparezca en tu vida? A ver, ¿quién quiere ganar cinco veces más? Cinco veces más. ¿Qué tenés que hacer? Nadie te está preguntando si vos querés que se puede o no se puede. Fíjense acá porque acá va un mini caucheo. Nadie te está preguntando a vos si se puede o no se puede. Te estamos preguntando si te comprometes con la posibilidad. Porque esto hoy existe en el mundo de los sentidos, en la mente lógica, en la mente objetiva. Pero antes de que esto aparezca, era una locura pensar en esto. De hecho, ¿cómo eran antes las cámaras que filmaban? ¿De qué tamaño eran? entonces imaginate 30 años atrás, 20 años atrás, te diciendo que esto es una cámara que filma y que encima luego lo podemos montar en una red y lo pueden ver en dónde, en cualquier parte del mundo y una persona está con un celular en la mano va a estar estudiando, una locura entonces el mundo se mueve en lo que hoy, digan conmigo, no sabemos que no sabemos entonces tenemos que ir desde lo desconocido al resultado extraordinario si vos vas por donde vos sabés, ¿a dónde vas a llegar? los mismos lugares de siempre. ¿Llegaste? Sí. Ahí están tus tu equipo. Bueno. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Chisme. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, estamos en un aula entre alumnos que ya son de la CMC que están estudiando y estas son aulas abiertas donde podemos interactuar y podemos nivelar. ¿sí? Una persona que hace una formación de un año con nosotros se debería certificar como coach ontológico profesional. ¿Qué es un coach? ¿Un experto en qué? En comunicación, por ejemplo. Un coach tiene que saberse qué Comunicar, Por ejemplo, los actos del habla, que es un pedido, que es una oferta, que es una promesa, que es una declaración, que es una afirmación, que es un juicio, tenemos que tener la ¿qué? la distinción. ¿Por qué? Porque si no vos podés estar escuchando juicios como si fuesen ¿qué? afirmaciones. Entonces, a vos te dicen, vos no servís para nada, no vas a lograr nada, naciste para ser pobre. Te están dando que, emitiendo que, juicios. Y si vos le das autoridad, se te puede convertir como en una ¿qué? declaración para tu vida. Una declaración. Una madre que le dice a un chico, vos sos un infeliz, sos un tarado, no servís para nada. El nene le puede estar escuchando con autoridad, ¿sí o no? Claro, eso es donde queda. Digan conmigo, grabado. Entonces, le voy a compartir una distinción. Digan conmigo, la mente subconsciente. Funciona como, Funciona como una grabadora. Por eso de nuestra boca no debería salir ninguna palabra en contra de lo que sería el diseño nuestro de vida y de futuro. Para los que somos creyentes es muy simple. La escritura que dice: Cuidado de lo que sale de tu qué? de tu boca. Poner la mira en las cosas de qué, de arriba. Pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo verdadero. Si te nace, sabes, si te nace, eh, si algo te hacen que te ¿Qué hay que hacer? Perdonar, soltar, amar, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que lo que yo te digo a ti también me lo estoy diciendo, quizá, a quién? A mí. Y lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a quién? A mí. Entonces, en el momento que entendemos eso, ya no nos enganchamos tanto con lo de afuera. ¿Me entienden? En ese momento nos empezamos a elevar. Digan conmigo, me empiezo a elevar. Empiezo a subir mi nivel de conciencia. Entonces cuando yo me enfoco en un nivel de conciencia más elevado, atención acá, empiezo a observar cosas que antes no, no observaba. Y acá aparece la clave, miren esto. ¿Cómo hace una persona para obtener un resultado extraordinario? Tiene que observar de una manera ¿qué? Distinta. ¿Cómo hago para observar de una manera distinta? Empezando a mirar cosas que antes no que No miraba. Por ejemplo, mi lenguaje. Por ejemplo, mi emocionalidad. Por ejemplo, ¿a quién yo le cedía mi poder personal? ¿Con quién me enganchaba? ¿Qué juicios escuchaba? Por ejemplo, vieron que hay una gran conversación de crisis, ¿sí o no? De crisis. ¿Dicen que hay crisis? Dicen, yo decidí no participar, no sé ustedes. Pero dicen que hay una qué? Una crisis. Hoy hablé con una persona temprano, le digo, bueno, vas a estar en el evento por la tarde. ¿Dónde está Germán? Germán, ¿no? O Ramiro, perdón, Ramiro. ¿Fuiste a dónde? A la verdad, Cate. ¿Y qué tal? ¿Te fue bien, más o menos? Cerré un negocio muy importante. Bien. ¿Buen buen negocio? Sí. ¿De buena plata? Sí. ¿De cuánto? Sí. Pero mira que hay crisis. Sí. Entonces, fíjense, tienen una persona ahí a 5 metros, 10 metros, que te dice, hoy me dijo a la mañana, me estoy yendo a un lugar para cerrar un negocio de más de 40 mil dólares. Y ahora viene y te dice, ¿cerró un negocio de cuánto? ¿De 150 qué? Millones. millones. pregúntale a la persona que tenés al lado. pregúntale a la persona que tenés al lado. ¿Hace cuánto que no cerrás un negocio de 150 millones? Pregúntale. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto? ¿Estamos acá? Qué interesante, líder. ¿Estamos acá? Qué interesante. Que el que cerró el negocio... Atención acá, ¿eh? ¿Estamos acá todos? Atención acá. El que cerró el negocio hoy de 150 millones es la persona que lo estaba, ¿qué? Declarando. hablando y declarando, exactamente los, a ver, ¿qué estaba haciendo? declarándolo ahora, si tu declaración es una declaración pequeña pues tu vida es fruto de tus qué? de tus declaraciones entonces yo declaré ser coach, viajar por el mundo dar seminarios, talleres ¿qué estoy haciendo? pues eso mismo, y mañana a la mañana ¿para dónde voy? a Cali y voy a dar tres conferencias seguidas y después me voy con el equipo para Medellín ¿Sí? Luego el mes que viene vamos a estar ¿en dónde? En Cartagena. Y en noviembre, en Punta Cana. Pregúntale al que tenés al lado, ¿hace mucho que no vas a Punta Cana? Pregúntale. ¿Hace mucho que no vas a Punta Cana? Si hace mucho, si hace mucho que no vas a Punta Cana, ¿estamos todos acá? Vamos de nuevo al principio. Si hace mucho que no vas a Punta Cana, es porque no lo estás, ¿qué? Declarando. Lógicamente que la fe materializa. Lógicamente que el pensamiento crea, que el deseo atrae. Pero cuando tenemos las distinciones y empezamos a unir, empezamos a hacer que las cosas que sucedan. Entonces, claro, vos le preguntás, por ejemplo, a Ramiro, ¿y cómo estás viendo, Ramiro, el futuro? ¿Cómo estás viendo, Ramiro, tu futuro de acá en adelante? ¿Cómo te va a ir? Millonario. Millonario. Entonces, se ve, ¿ven? Se ve que a futuro, ¿cómo le va a ir? fantástico y eso determina cómo está parado a dónde en el presente. Entonces digan conmigo, futuro, ¿Futuro. cambia presente. Ah, cambia. O sea, cuando vos estás muy mal en el presente, no te encajes en el presente. Enfócate dónde? En el futuro, por medio de una qué? De una declaración de la emocionalidad, del lenguaje tenemos acceso a lo que todavía no se ve. Entonces en el momento que vos aprendés a utilizar ciertos poderes que los seres humanos tenemos, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, tenemos poder Amor, dominio propio, ¿sí o no? Podemos visualizar, podemos imaginar cosas. Bueno, ¿qué tal que crees una realidad paralela? Víctor Frank estaba en los campos de concentración nazi y decía, yo me veo en Estados Unidos contándole a todo el mundo lo que están haciendo acá, escribiendo un libro y jugando al golf. ¿Sí? Se estaba, ¿qué? Proyectando, visualizando. Estamos hablando que estaba en los campos de concentración. Yo no sé dónde estuviste hoy, pero no creo que sea peor que el campo de concentración. Entonces, ¿quién soy yo en medio de esas circunstancias y quién vas a ser mañana? Entonces, si se te cayó hoy una operación, no te hicieron un pago, tenías un contrato y no salió, había una cita y no, y no ocurrió, ese es el mundo de hoy. Digan conmigo, estamos en un mundo líquido, estamos en un mundo líquido. Cambiante. cambiante, ambiguo, ambiguo. Discontinuo. discontinuo, impredecible... Discontinuo. impredecible. Sí, es volátil. Entonces, imagínate una persona que tiene un paradigma de miedo, de rigidez, paradigma de control, expectativas fijas. tenías cinco personas que te iban a comprar, que te iban a firmar y quizás la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque el mundo no está como estaba hace 5, 10, 20, 30, 40, 100 años atrás. Está muy inestable. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una manera de ser, digan conmigo, adaptativa. Adaptativa. Y eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Para que ustedes se puedan ir más empoderados y ustedes lo apliquen incluso, si quieren, hasta las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, los que tienen equipo, empresa, los que quieren cambiar de trabajo. Una conversación entre nosotros, pero que cree un nuevo qué? Yo. Un nuevo yo. Por medio de estas conversaciones nosotros vamos uniendo qué? Redes neuronales, ¿sí o no? Y esos después se convierten en qué? En surcos, ¿sí? Entonces vos tendrás que ver qué es lo que tenés que deshacer y tenés que volver a qué? A construir, a generar. A ver, ¿a quién le gustaría o quién tiene el hábito de la felicidad? Levante la mano. ¿Te gustaría? ¿Te gusta el hábito de la felicidad? A ver, ¿quién es feliz? Acá, levante la mano. Pero avísenle a la cara Yo soy feliz. Avísenle a la cara, ¿sí? O sea, que haya un poco de coherencia ontológica. ¿Sí? avisarle a la cara, porque imagínate la persona que dice, no, ver, estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde <risa> pónganle un poco de entusiasmo o sea, yo pregunto durante el día, vos te podés observar que andás con medio, medio caidito, con la cara media tristonga ¿cómo estás? Bien. ¿todo bien? Sí. adelante Creía que me venía a vender algo el tipo, entró, entró con una personalidad impresionante. Entonces, es importante, líderes, que ustedes se puedan observar. ¿Por qué? Porque no podés cambiar aquello que no podés, que Observar. Imagínate un empleado que está haciendo telemarketing, atendiendo al público, y está enganchado porque tiene un problema con el novio o con la novia. El otro día una chica le pregunté, ¿qué te pasa con esa cara? Es que mi novio me fue en visto. <risa> y... ¿Cuál es la interpretación que vos le pegás a que tu novio te dejó en visto? Quizás en ese momento justo se le apagó el ¿qué? el celular, está manejando y no te puede ¿qué? contestar, pero la mente es crítica y normalmente es una mente media negativa, para algunos. Para otros, más presentes, empezamos a qué? A entrenar esa mente. ¿Hay que entrenar la mente? Vieron que la gente, por ejemplo, vienen acá y algunos trabajan, los empleados trabajan 8 o 10 horas externamente. Pregunto a la gente, ¿y cuántas horas trabajás qué? Internamente. Interesante Jesús que se tomó 30 años para trabajar hacia dónde? Hacia adentro. Cuando lo iban a buscar antes de tiempo, decía, todavía no llegó mi qué? Mi hora. Ahora, cuando salió, la sacó del estadio. Dice que no alcanzan los libros de todo el mundo para escribir todo lo que hizo. Imagínate. Pero se estuvo qué? entrenando, cultivando. Entonces pregunto, un sembrador que quiere una buena cosecha, ¿qué tiene que hacer con la tierra? ¿Hay que trabajarla? Sí. ¿Hay que cuidarla? Sí. ¿Hay que sembrarla? Sí. ¿Y, qué? A ver, ¿Y de qué manera? Regándola. Regándola cuidándola, y, y, y, y con abundancia, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo pasás internamente? ¿Cuánto estás estudiando? ¿Cuánto leíste en el día de hoy? ¿Te manejaste con uno o dos libros? ¿Tuviste sacando ideas? ¿Estuviste bajando a cuadernos? ¿Estuviste proyectando? ¿Estuviste escuchando algunos audios poderosos? ¿Preparaste el interior para hacerte cargo de un exterior que cada vez es más que desafiante y competitivo? Entonces, problemas técnicos, soluciones ¿qué? Técnicas, simples. Si hay un problema técnico lo podemos solucionar técnicamente. Pero si el problema es adaptativo, ¿cuál es la solución, líder? Adaptativa. ¿Quién cree que en el mundo de hoy está habiendo un problema más adaptativo? Ahora vamos a ver lo que es adaptativo, pero tiene que ver fundamentalmente con la manera que tenemos de, ¿qué? de relacionarnos, de comunicarnos. ¿Cómo está la comunicación hoy entre los padres y los hijos? No digo de todos, pero una gran mayoría. ¿Cómo está? ¿Cómo están las empresas, los climas laborales en las empresas? ¿Cómo se llevan hoy las parejas, los matrimonios? ¿Cómo está? Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las economías en, las, en los países? ¿Cómo está la brecha social entre ricos y pobres? Bien marcado. Está súper marcado, ¿verdad? Y hay algunas tendencias bien complicadas. Bien complicadas. Hay algunos países que la cosa está como súper complicada. ¿Mm? Entonces, ¿dónde está la clave hoy? Digan conmigo, es fundamental esto, eh. Lean acá, ¿qué dice? Es las Exacto. Miren, acá no va a ganar más el que estudió mucho en Harvard. Acá gana hoy, ahí tienen un señor que se ganó 150 millones, porque temprano me dijo, Leo, me estoy yendo para Caldas, ¿no? Me dijiste, Caldas, voy a cerrar ¿eh? voy a cerrar un negocio de más de 40 mil dólares. Me dijo, después voy a llegar allá, tengo algunos invitados, me dijo, vamos a, vamos a cenar o a conversar, que hay un negocio importante para hacer. Entonces empieza a usar las, que las competencias conversacionales. Fíjense, todo el lenguaje que usa, digan conmigo, es pedidos, ofertas, promesas y declaraciones. Sí, emite juicios y afirmaciones como lo puede hacer cualquier persona, pero la mayoría de la gente hace afirmaciones y juicios, opina sobre lo que ve, lo que le gusta, lo que quiere, lo que lo que siente, son todas descripciones, ¿sí? Y hace afirmaciones. Te dice, está lloviendo, uy, hace frío, mira la hora que es con eso no crea la realidad, que crea la realidad es el que se pare y dice vienen los mejores años de qué? En mi de mi vida, tengo una, tengo una idea nueva, voy a hacer un negocio nuevo, voy a crecer, voy a expandir, voy a exportar, inventa, crea saca entrevistas, llama, oferta, pide te oferta y vos le decís que no, es un no a mi oferta, no a Leonardo, no me voy a deprimir y si yo te pido algo a ti y vos me decís que no, es un no a mi pedido así que gracias y sigo, ¿sí o no, conocen gente que se queda pegada a los noes, que evita a los noes, conoce gente, conoce bueno, gente que le tiene miedo al rechazo, y entonces después termina trabajando para lo que no nació, no tiene nada que ver con su propósito en la vida, no está dejando una huella, no está siendo feliz y se le pasan los días. ¿Mm? Hoy se sabe que a salir de la universidad lo que nos enseñaron sirve bastante menos que cuando nos lo enseñaron. ¿Por qué? Porque en uno, dos, tres, cuatro, cinco años de universidad, ¿qué pasa con el mundo? ¿Cómo avanza el mundo? Hoy hay gente que está estudiando carreras que cuando salgan casi esa carrera no va a qué? Ni a existir. El proceso, acá aparece una palabra importante, de obsolescencia. Digan conmigo obsolescencia. obsolescencia. Se aceleró ¿eh? de manera notable. Entonces hay una aceleración de los cambios. Pero también hay una aceleración eh, en, en el mundo de los resultados. Una persona que sabe usar las redes sociales, que se apalanca y pone su negocio montado eh, centralmente en la tecnología. Yo no sé si ustedes están invirtiendo en Internet, pero por ejemplo, les contamos, nosotros nuestro equipo, quien les habla, todos los días invertimos en qué? en internet todos los días. Es fundamental invertir en internet. Yo conozco chicos de 20 años que están ganando entre 4 y 6 mil dólares al día vendiendo productos por internet. Y lo hacen desde, un, desde, desde su hogar, tomando un té, están jugando a algo, están en una cafetería y están ganando 4 o 5 mil, 6 mil dólares al día. Al día, entonces hay cosas que hay que terminar de aprender y soltar viejas cosas, lo cual hace que las competencias cada vez tengan menos vigencia, la vigencia cada vez es más corta. Lo único constante es el cambio. Entonces, como todas las habilidades y las competencias que la gente tiene se quedan obsoletas, hay unas competencias que están fuera del proceso de obsolescencia. ¿Saben cuáles son? Digan conmigo: la gestión de las conversaciones, la gestión de las emociones y la gestión de la corporalidad. Fíjense que yo estoy acá parado y principalmente tengo tres cosas. Tengo una conversación, tengo una emocionalidad, un estado de ánimo, porque es constitutivo el ser humano y es el fundamento de la vida, y tengo un cuerpo en el cual yo nací y llevo ya 49 años dentro de él. Me quedan más menos entre 30 y 40 años más. Más menos. A algunos nos quedará más, a otros le quedará qué? Menos. Preguntale al que tenés al lado con la manito así, a vos cuánto te queda, preguntale. Dale cuánto te queda. ¿Cuánto te queda?